Or it can crash. Be my friend. Va con el rumba, va con el rumba, con el rumba, con el rumba. Bienvenidos a otro Be Productive, my friend. Uah, me encanta empezar con tanta energía. En este vídeo os voy a enseñar una regla que tenemos a nivel interna para ser más productivos y sobre todo más concisos. El enemigo número uno más potente de la empresa es la ambigüedad. ¿Por qué? Porque cuando somos ambiguos, igual que en el primer Be Productive que hice con lo de las reuniones, la ambigüedad mata la productividad. Siempre os he puesto ejemplos, por ejemplo, eh, lo tendré para el viernes, pero ¿el viernes para cuándo? El viernes a las 5 de la tarde o el viernes a las 8 de la mañana. Eso es ambigüedad. O sí, lo hará marketing. No, lo hará marketing. No, ¿quién de marketing lo va a hacer? ¿Lo va a hacer la Pepi? ¿Lo va a hacer el Barajas? ¿Quién lo va a hacer de marketing? Hay que ser conciso, no hay que tener ambigüedad. Y de aquí surgió una regla que nosotros aplicamos, siempre, que es la regla de los dos decimales. Todo hay que decirlo con dos decimales. ¿Cuánto nos ha costado esa papelera o esa silla? Eh, unos 20 euros. No, unos 20 euros no. Ha costado 20. Con 0,4 o 19,95, todo con dos decimales. Más ejemplos. Oye, ¿que ¿a cuánto estamos eh, captando el formulario en Oniad? Pues yo creo que a unos 13 euros. ¡No! A unos 13 euros no. Lo estamos captando a 12,97. ¿Por qué esto de los dos decimales? Decir las cosas con dos decimales nos obliga a ser muchísimo más concisos y más concretos y a conocer las cosas con mucha más calidad y mucho más detalle. Entonces obligamos a que nuestro equipo se esfuerce en conocer las cosas muy, muy a fondo, porque si no entra la ambigüedad y la ambigüedad te destruye. La regla de los dos decimales, probarla. Ya veréis cómo funciona de maravilla. Cuando la probéis, quiero vuestros comentarios en el vídeo.